Bien, todos observen esta imagen. Observamos esa imagen. Esa luz de chi sucede en el pecho, en el espacio del tanquí en medio. Podemos pensar que esa luz de chi. También sucede en el tantien inferior y en el tantien superior. Esa luz conecta con todo el cuerpo de chi, la superficie de chi y el universo de chi. Vamos a comenzar a hacer abrir y cerrar en el interior del cuerpo para mejorar el sistema inmune. Ahora vamos a leer el compromiso con la práctica. Session, Primero quiero agradecer que estéis en esta sesión. Me alegro de que estéis en esta sesión. Y and esto es un buen sostén para el campo de conciencia mundial. Es un sostén para las emociones de las personas, para que estén más pacíficas. Y esto limpia el virus. Así que os agradezco a cada uno. Esto es ya muy bueno. Algunas personas. Enviaron una donación y no sé quién es. Pero quiero decirles gracias por su donación. Bien. Ahora voy a leer esta buena información. De el compromiso con la práctica. Es una información muy simple y es muy importante ahora todos mantenemos la conciencia despierta pacífica pura en el momento presente y tomamos esta información se refleja en nuestro interior esta información uno practica diligentemente con una buena autodisciplina. Ten una vida bella con un alto nivel de sabiduría. Trae despertar paz y alegría a la humanidad desde tu ser verdadero. Conviértete en la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito. Construye un poderoso campo de conciencia para crear un mundo armonioso. Es una información simple que cuando la repites una y otra vez esta información puede abrir tu corazón y hacer que tu corazón se vuelva grande y, naturalmente, se funda con el chi universal mejor para recibir el chi universal y nutrir tu vida. Y así, puedas conseguir mejores, más armoniosas relaciones con las personas y con todo el mundo. Ahora, vamos a comenzar nuestra sesión. The la idea en general es mejorar el sistema we inmune. El sistema inmune es muy, importante para una vida saludable. Prácticamente uh, usamos el sistema inmune para casi todos los problemas nosotros podemos sanar el sistema inmuno y esto sana todo tipo de problemas bien cierra los ojos experimenta en el momento presente Nosotros estamos despiertos, en nuestro profundo interior observamos al observador que se observa a sí mismo, enfócate en, en ti mismo totalmente relajado. Mantén este estado en un nivel muy puro. Ese estado puro y despierto se llama Ming en chino. Cuando te mantienes en este estado, Relajado, relajado, este estado se volverá cada vez más puro de forma natural. sobre el sistema inmune nosotros tenemos tres grandes niveles la conciencia pura es el primer nivel este es el fundamento cuando tú entras en este nivel, el interior se vuelve pacífico y muy organizado. Si en ese estado. Tienes la información de amor universal. Esto activa el sistema inmune de este nivel haciéndolo más fuerte. Entonces puedes repetir una y otra vez amor universal. Muchas veces te conectas con ese amor universal. Cuando repites esa información una y otra vez, más consigues estar en ese estado e intensificas y estabilizas ese estado. Entonces cuando repetimos no te aburras de repetir. Necesitamos repetirlo. Cuanto más y más repetimos más poderosa se vuelve esa información aunque okay. hasta que ese estado sea nuestra característica y se transforma en un fuerte hábito. Tú solo puedes repetir esta información para ti mismo todos los días, todo, todo el día. Todo el tiempo. No, no, no solo lo repitas en tu mente repítelo en un estado profundo necesitas experimentar cuando nos mantenemos en ese estado Naturalmente empezamos a sentir que amamos todo. Nuestro corazón se abre totalmente y las emociones se vuelven armoniosas, naturales. Las fronteras desaparecen. Nos fundimos con el chi puro del infinito universo y el chi nutre nuestra vida. Ese gran alto nivel de completud forma este nivel es el nivel del Tao de la práctica cuando estás en ese estado puedes conseguir muy buenos beneficios y realmente puedes hacer buenas cosas para el mundo Esto significa que no haces nada, pero realmente estás generando beneficios para tu vida y la del mundo. El estado de conciencia pura y de amor universal es el nivel más elevado del sistema inmune. este nivel del sistema inmune es el primero el segundo es la abundancia de chi todo el cuerpo de chi o todo el chi del cuerpo se vuelve abundante y fluye libremente En todo el cuerpo hay tres grandes centros de chi: el tantien inferior, tantien medio, tantien superior. Y también hay siete chakras de chi desde Hui a Pai y por encima de Pai Hui, es el canal central. Todos esos sitios son muy importantes. Son importantes centros de Chi. El Chi dentro del cuerpo, Abundante el es el segundo sistema. sistema nivel del sistema inmune. El tercer nivel del sistema inmune es el nivel físico. Los órganos internos. Conocemos esos lugares desde la medicina. Esos tres niveles del sistema inmune. Trabajan juntos en una completud. Los tres niveles trabajan juntos. El amor universal de la conciencia es el más alto. Influye el nivel de Chi y el nivel físico. Por supuesto, a nivel del corporal y a nivel de chi también influyen en la conciencia, ese estado de amor universal. Esos tres niveles, niveles son una armoniosa completud. Bien. Ahora. Primero nos mantenemos en un estado puro, el más puro, en el nivel de amor universal puro. Nuestra conciencia pura va más allá del espacio y tiempo y se funden juntas tomando un campo de conciencia pura y amor universal unas dentro de las otras se sostienen unas a otras en todo el espacio del universo todo el universo Está despierto. Su interior está lleno de amor puro. Mantente en este estado. Relaja. la conciencia pura dice silenciosamente en todo el universo relaja más Todas nuestras conciencias están despiertas, se funden juntas y se transforman en un campo de conciencia despierto. Nos mantenemos en este nivel puro. Relájate más. Relájate más y siente el amor universal en todo el campo de conciencia. Siente que nuestra vida está vibrando libre de todo tipo de fijaciones y apegos. Ahora es completamente libre. Creemos que cuando estamos en este estado, todo el nivel de chi, el físico y el sistema inmune se vuelven fuertes. Por eso este estado es muy armonioso. La información armónica crea un orden armónico en todo el cuerpo de chi, en todo el universo. armonizando el Chi del cuerpo con el del universo, creando un equilibrio, un gran equilibrio. El Chi interno totalmente abierto se funde con el universo. a través de un largo largo tiempo de evolución nuestro sistema inmune se ha vuelto muy muy potente puede resolver todo tipo de problemas nuestro ADN se ha vuelto muy sabio y esto so sostiene a la humanidad desarrollando la conciencia la información de la conciencia influye sobre la información del ADN evolucionando a un alto nivel Nuestro sistema directamente conecta con el estado de la si conciencia y con la información. Si la conciencia se debilita, también se cae el sistema de chi. Y la salud, las emociones tipo preocupación, miedo, rabia, el estrés. Y el chi también se bloquea y se consume, se debilita, todo el sistema cae. Esto es influido por la conciencia, por la información y entonces el chi cambia. En este tipo de estado, las personas pueden fácilmente enfermar. Ahora estamos en un estado muy puro de conciencia, muy pacífico, muy armonioso. El amor universal está en todo el campo de conciencia ese amor universal consciente va a través de todo el cuerpo fundiéndose con la información del ADN el interior se hace muy estable y equilibrado ahora esa conciencia pura observa todo el chi del cuerpo todavía se mantiene pura e independiente en un estado de amor universal no se apega al cuerpo no se preocupa por el cuerpo si tú te apegas, te preocupas y esto crea una influencia en el estado puro y el sistema inmune puede caer, puede hacerse débil. Solo nos mantenemos despiertos, pacíficos, en estado de amor universal, gentiles. Ese estado se funde con todo el cuerpo. Todo el cuerpo es de chi, transparente. Siente que todo el cuerpo es un sistema abierto. La conciencia pura se funde con todo el universo y el cuerpo. Se abre y se funde con el chi universal. Y el chi universal desde todas las direcciones viene al interior nutriendo el chi corporal. Nutriendo todas las células de chi. Todo el chi del cuerpo es abundante. Decimos chi, chi, en todo el cuerpo silenciosamente. Y todo el chi del cuerpo se, a, se convierte en fino, puro, armonioso todo el cuerpo de Chi está en el campo de conciencia y amor universal está en la información de la conciencia, en el estado de información de la conciencia Ahora despacio sostenemos una bola de chi y llevamos esa bola de chi enfrente al tantien inferior al tantien superior disculpad. Observamos el espacio del Tantien superior, brillante y transparente. Se abre y se funde con el universo, como una luz pura. En esa completud infinita, el amor universal y la felicidad sonríen. El tantien superior, el espacio del tantien superior, abre y cierra. Abrir. Cerrar. Abrir. cerrar Despacio. Continuamos. Haciendo. Abrir y cerrar. Y decimos silenciosa y gentilmente. Siente la vibración amable en el Tantien superior en todo el universo. Of person, en el centro del tantión superior hay dos importantes glándulas la pituitaria gland. y la epífisis o pineal These two glándulas produce very important hormones. Hormones. hormones come from pure tea. Las hormonas se transforman en chi puro. The essence. Chi essence. Las hormonas son chi esencial. Siente estas Bright. Glándulas de chi brillantes y transparentes. El chi va a través del espacio interior de estas dos glándulas. Todo el espacio interior de las células también se abre al universo. La conciencia pura y el amor universal. Ese nivel del sistema inmune y el Tan tien Superior se funden juntos el, el Chi en el tantien Superior es abundante y el Chi Universal se reúne y se reúne nutriendo el interior siente como el chi del tantien superior se ha vuelto transparente y brillante todas las células y toda la información del ADN del tantien superior se han vuelto muy sabias han mejorado mucho. Rápidamente reconocen todo tipo de virus, bacterias. Y cualquier tipo de problema es reparado rápidamente en el interior. El Tantien superior se ha vuelto perfecto. Y todo el interior del cuerpo se vuelve perfecto. El espacio del Tantien superior se hace grande como el universo vacío. Despacio bajamos la bola de chi al nivel de Tanti en medio. Sostenemos la brillante bola de chi como la imagen de la que hemos visto. Esa persona sosteniendo esa bola de chi. Muy concentrada. Muy poderosa. Muy potente. La conciencia pura. Y el amor universal va a través del tanti en medio. Abrir. Era. Abrir. continuamos haciendo abrir y cerrar decimos shu silenciosamente en el inmenso y brillante Tanti en medio pulmones, corazón, mamas, el espacio interior se abre, se funde con todo el universo y se mantiene un alto nivel en el sistema inmune la conciencia pura y el amor universal se mantienen pacíficas y estables y se funde con el en Medio con el Chi se funde y se transforma con todo el universo en un Chi puro en este proceso reunimos el chi universal profundamente en el interior nutriendo el interior el chi del tantien medio se armoniza con todo el universo consiguiendo un gran equilibrio El chi en el tanti medio es abundante. El chi fluye libremente. El chi del tanti en medio se hace fuerte y poderoso lo suficiente. El tantien medio está muy bien. Todas las funciones son saludables, hermosas. Todas las células del tantien medio, todo el ADN, es brillante. El ADN se vuelve muy estable, armonioso y sabio. La información del ADN en la célula está muy, muy bien. Sí. El ADN de las células Rápidamente Fácilmente reconoce Todo tipo de virus, bacterias Todo tipo de Elementos que generan problemas Limpiándolos Transformándolos el sistema inmune el poder del sistema inmune en el tantien medio está muy bien despacio bajamos la bola de chi brillante al tantien inferior al espacio del tantien inferior siente como la conciencia despierta y el amor universal van a través del espacio del tantien inferior fundiéndose en un nivel muy sutil el espacio del tantien inferior se vuelve brillante y transparente abrir el espacio del Tantien inferior se abre y se funde con nuestro campo de conciencia poderosa e infinita. Se funde con el chipuro. puro, cerrar. Then yeah. Point The cells in your space open, Todo el espacio interior de la célula se abre, open, se abre, armonizándose con el universo. Cloud, cerrar chi. el Chi puro universal penetra profundamente en el espacio interior de la célula. Continuamos abriendo y cerrando. Decimos silenciosamente en el espacio del tantien inferior. Mantén esta conciencia pura y despierta en el amor universal, en esta completud. Este estado es la esencia para todas las prácticas es la esencia de la vida el nivel del sistema inmune de la conciencia el tantien inferior y todas las estructuras del cuerpo funcionan juntos son uno siente el chi del tantien inferior es abundante el chi fluye libremente Todas las funciones son hermosas Todos los órganos del táctil inferior Son brillantes y transparentes De un chi brillante y transparente Siente el hígado y la vesícula biliar Completamente abiertos en el interior Se funde con el universo el vaso y el páncreas en su espacio interno se abren y se funden con el universo. El estómago y los intestinos, su espacio interior se abre y se funden con el universo el espacio interior de los riñones se abre y se funde con el universo la vejiga y el sistema reproductor se abren, se funden con el universo en el espacio abierto decimos Todo el ADN de las células. Very wise. Todo se vuelve muy sabio. La información del ADN está muy organizada y muy potente. Esa información se mantiene en el tantien inferior y en todo el cuerpo, generando un estado saludable, un estado muy fuerte que mejora a un alto nivel el estado vital. Ahora bajamos la bola de chi un poquito. Vamos a, hacer, a abrir y cerrar en, los, en el chi de los siete chakras. Bajamos un poquito a la zona sexual, a la zona articular sacroilíaca, en ese nivel. Merge with La bola brillante se funde system. con el sistema reproductor Huijin, el, el área perineal close, abre y cierra Gently, amablemente space, ese espacio is, uh, es el Contiene el chi sexual, el chi esencial, la esencia Ese espacio de chi hace abrir y cerrar Y el interior se vuelve brillante En nuestro cuerpo, la fuerza básica de la vida está en ese espacio. El chi en ese espacio es abundante y fluye bien. En ese espacio Los espermatozoides y óvulos Contienen toda la información de toda la vida Como si fuera la fuente de la vida El espacio de Chi se vuelve brillante y transparente siente que la conciencia pura de amor universal se funde se funde e intensifica ese espacio el poder del Chi de ese espacio Siente ese espacio de chi muy potente, muy saludable. Bien, levantamos la bola de chi a nivel de tu chi, el ombligo. Abrimos y cerramos. Conectamos con el espacio interior de Mikmel el interior de MIGMEN y los riñones area. esa zona entre los riñones y los And riñones this this. en ese the espacio chi, there. el chi interno you se localiza go ahí la conciencia despierta y el amor universal va a través de ese chi interno. Ese chi interno es muy puro, vacío. Ese chi también contiene toda la información de nuestra, ese chi, ese de, la de nuestra vida. Pensamos que ese chi, ese espacio de chi es la raíz de nuestra vida. Es el chi prenatal. Siente el espacio de chi de los riñones. Se vuelven los riñones transparentes. Todas las células se vuelven brillantes. Close, La bola de chi brillante y transparente, abriendo y cerrando, se funde con el universo. Se funde con los riñones. Vacío se funde ese espacio vacío con el Chi puro del universo y con el campo de conciencia haciéndose más y más fuerte ahora elevamos la bola de Chi a nivel del de el Palacio Hun el páncreas y alrededor del páncreas, todo ese espacio de chi. Abrir y cerrar. Sentimos que el páncreas se vuelve transparente y brillante. Puro chi. Alrededor del páncreas. También es chi brillante. Con <tose> <tose> <tose> el espacio se abre y se funde con el universo. Siente el amor universal ese espacio de chi está muy armonioso todos los órganos de chi se funden en este espacio convirtiéndose en una armoniosa completud cuando ese espacio de chi abre bien las emociones se equilibran podemos pensar que este espacio de chi equilibra las emociones to make our para que nuestro sistema inmune trabaje bien ese espacio interior es muy profundo muy pacífico el interior está completamente abierto abierto se funde con el Universo. La bola de Chi brillante la elevamos al interior del pecho a nivel de Tanchum entre los pezones desde ahí profundamente al interior el interior es un espacio de chi brillante como la imagen ese chi incluye el chi de los pulmones y el corazón abre y cierra abrir Las mamas también cerrar, van. Okay. Abrir. Okay. Abrir se funde con nuestro campo de conciencia y amor universal en todo el universo constituyendo un espacio despierto cerrado abrir continuamos observamos ese espacio profundamente en el interior el tanti en medio se vuelve muy abundante en Chi y fluye bien La conciencia despierta Le da información a, a ese espacio Está todo muy potente Muy fuerte Muy poderoso Transforma todo tipo de problemas Siente la sensación de amor universal Desde el corazón abierto Abriéndose elevamos esa bola de chi brillante despacio de hacia la tiroides y hacia la nuez de Adán ese espacio en su interior es brillante y transparente se expande abrir Okay. Abrir se funde con el campo de conciencia universal y amor todo se transforma en chi cerrar el chi puro nutre el interior la tiroides esa glándula es brillante y transparente sientes espacio interior el chi es abundante el chi fluye libremente el poder interno es muy fuerte despacio elevamos esa bola brillante de chi al centro de la cabeza tantien superior abrir y cerrar abrir abrir hacia todo el universo despierto y el amor universal el interior profundamente se vuelve puro, vacío, brillante. Abré. Continuamos. Todo el espacio interior de las células cerebrales se abre. la glándula pituitaria el espacio interior se abre la pineal también toda la información en las células cerebrales y en el ADN se vuelve brillante y organizado. Se abre y se funde con el universo. La información de la conciencia okay. se abre. Okay. Las memorias se abren. El marco de referencia okay. se abre. se funde con el universo siente este estado despierto y puro universal viene hacia el estado de amor universal naturalmente el marco el marco de referencia vuelve a un estado completamente libre y abierto. El tantien superior se hace brillante y transparente, se funde con todo el universo. el espacio del tantíne superior. El sistema, sistema inmune de la conciencia del chi y del cuerpo, cuerpo físico cuerpo. se vuelve una completud armoniosa, muy poderosa, muy potente. Elevamos la bola de chi por encima de la cabeza, La Puerta del Cielo conecta con el espacio universal abriendo y cerrando. Abrir. La Puerta del Cielo se abre y conecta profundamente con el centro de la cabeza. Cerrar. El Chi de la Puerta Celestial se abre. Observa. A través de la Puerta Celestial. El Chi puro del Universo. Cerrado vertemos el chi vertemos el chi a través del canal medio a través de la puerta del cielo la conciencia pura y el amor universal traen el chi al centro de la cabeza Va a través la manzana la nuez de Adán, todo está vacío. Bajamos, yo es vamos mitad la mitad el medio en medio bajando Vamos a través Hu Yuen Chao. Bajamos a través del centro del Tan -tien inferior. Vamos a Hu el periné. Bajamos a través de las piernas. En el centro de las piernas todo se hace brillante y transparente. Elevamos el chi. Sintiendo profundamente en el interior que todo el cuerpo, la completud del cuerpo se funde con el universo. Elevamos la bola de chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi con una sonrisa interior. A través del tantien superior, cuello, tantien medio, hasta el tantien inferior, cubrimos chi con las manos. Entre todo ese amor universal y despierto de la conciencia en todo el cuerpo, todo está despierto. Disfruta de una profunda y amable respiración Relaja Profundamente en tu interior Cree Cree que hay. tenemos un sistema inmune Fuerte y poderoso que puede transformar, limpiar, todo tipo de problemas. Todo el interior del cuerpo. Siempre mantiene esta armonía esta salud. Ahora nuestras conciencias puras conectan juntas, juntos Enviamos buena información a todo el mundo La luz de la conciencia pura Conectan juntas En todo el universo Es un campo de conciencia que igual que el brillo del sol ilumina toda la tierra limpiando todos los espacios, limpiando los virus y cualquier problema, creando armonía. Ahora iluminamos las tierras de Europa, todos los países. Todos los países y los cuerpos humanos se vuelven brillantes y transparentes. Todos los virus se transforman y desaparecen. Cada tierra y cada espacio se vuelve limpio y claro. Sentimos que en nuestro campo de conciencia en el interior hay mucha confianza. El campo de conciencia pura ilumina la tierra de África. Esa tierra y los cuerpos humanos todo se vuelve brillante y transparente. Juan. se transforma, desaparecen, todos los virus se transforman en chi, todos los problemas desaparecen. Ese espacio se vuelve claro y limpio, muy armonioso. Las conciencias puras iluminamos Australia. Esa tierra, ese espacio se vuelve transparente, brillante. Todo brilla como chi. Virus y problemas. En la conciencia pura solo hay buena información y todo lo que piensa se vuelve real, se vuelve verdadero. Esa tierra, ese espacio se vuelve limpio, muy armonioso. Iluminamos Sudamérica, Norteamérica, América, Norteamérica, Norteamérica, Norteamérica, Centroamérica. Esas tierras se vuelven brillantes y transparentes. Todos los problemas y virus. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Ese espacio se vuelve limpio y claro, armonioso. Nuestras conciencias puras, nuestro campo, ilumina hacia. Ese espacio se vuelve brillante y transparente. Guas. Oh, Todos los virus y problemas desaparecen completamente. El espacio se vuelve claro y limpio, armonioso. Las conciencias puras iluminan todo el universo. El universo despierto ilumina. Toda la Tierra, alrededor y dentro, todo se vuelve transparente. Ese espacio, en su interior, todos los virus, virus problemas y conflictos, Oh, se transforman, desaparecen todo ese espacio se vuelve claro y limpio muy armonioso, muy equilibrado abierto hacia el universo se funde con el universo despierto todo se vuelve un espacio despierto. Todo el universo es chi. Transparente espacio. Todo está despierto en nuestra conciencia, en nuestro campo de conciencia. La información de la conciencia transforma todos los espacios y organiza el Chi en esos espacios. Transforma todo y crea todo. Ese es el estado del universo despierto. Siente el amor universal en todo el universo. Y viene a través ahora de la Tierra. El universo, el amor universal despierto viene a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestra familia y a tu cuerpo en el interior, a todas las células en el interior del cuerpo, a la conciencia pura. Siente el amor universal, en la conciencia pura, amándose a sí misma, amando esta vida, amando a todos, amando a todo. Muy feliz, muy alegre. Separa las manos a los lados. Abre los ojos despacio. Muy bien, mueve amablemente tu cuerpo. La vida es hermosa. La información de nuestro campo de energía es hermosa. Muchas gracias. Hola. Hola.